Alba's Strike es sin duda una de las mejores barajas estructuradas que han salido en años El día de hoy vamos a ver qué es lo que tiene Vamos a abrir tres copias de esta estructura Y con ellas nos vamos a armar una baraja Y también vamos a hacer una demostración de algunos combos Así es que comenzamos du y un box. Bueno vamos a empezar con el contenido de la baraja y recuerden que en la parte de abajo se pueden ir a otras secciones Ya sea la parte de donde mostramos la receta o hasta donde hacemos algunos combos Pero bueno vamos a empezar con Tribrigate Mercuriero Este es muy útil, este lo vamos a usar porque nos ayuda a negar efectos También viene Spring and Skid, este también es muy importante Nos va a ayudar a buscar a nuestra pieza más importante que es Branded Fusion The Golden Sword Soul, este que es Mirror Jade este es el, el monstruo jefe como tal y tiene un efecto bastante poderoso. Más adelante lo vamos a ver. Y este es Lubelion este es digamos la contraparte de este de acá. Entonces uno es como de hielo y el otro se ve así como de fuego. Este nos va a ayudar a invocar de forma especial a este de acá. Y bueno pues esta, esta carta es la que va a cambiar el juego competitivo por completo. Entonces eh, se va a utilizar no solo en la estrategia de Branded sino en, otro, en todo tipo de estrategias. Y es una eh, fusión que permite tomar los materiales, enviarlos desde la baraja al cementerio. Y pues bueno, eso siempre ha demostrado que ha sido muy muy útil. Branded Sword, esta no se usa mucho. Este eh, Branded Retribution, este es como un Solemn Warning. Si es que controlamos un monstruo este, de fusión. Y pues bueno, Fallen of Albas. Que este es el dragón. Este dragón nos permite eh, incluso llegar a fusionar con los monstruos del oponente. Eh, el único costo es descartar una... Me parece que es una carta, una carta cualquiera. Albion, The Shrouded Dragon. Este también nos puede ayudar a enviar algunas magias o trampas de Branded al cementerio. Esto también es una reimpresión muy importante. Eh, Flor de liz eh, Red eyes Darkness Metal Dragon. Ya un poco más conocido, este es el caillou de Luz, muy útil también para quitarse monstruos problemáticos. Y bueno vienen algunos también varios monstruos que sirven para la estrategia de Dragon Link. Como este que es eh, Chaos Dragon Levianer. Este es el Kaiju de eh, la oscuridad. También es muy bueno. Artifact Sight. Y bueno este también es el dragón blanco. White Booster. Este también es para estrategia mm, Dragon Link. Y es como la contraparte de este del Black Dragon Cold Serpiente. Entonces estos dos se eh, eh, trabajan en conjunto. Y bueno este también es un buscador más que nada de dragones. Este Keeper of Dragon Magic también nos ayuda a buscar magias que digan eh, fusión o polimerización. Summoner Monk y bueno también esta baraja trae varias varias hand traps. Entonces una de las hand traps más usadas en este formato es esta de aquí. Ghost Ogre and Snow Rabbit. Effect Veiler también muy bueno. Es una hand trap muy utilizada. Omni Dragon. Branded Lost. Este también nos va a ayudar mucho en la estrategia de Branded. Branded in White nos va a ayudar a invocar lo que son fusiones pero tienen que mencionar a Fallen o Albas y los materiales los vamos a tomar desde la mano campo o eh, removiéndolos desde el cementerio branded bone este nos va a ayudar a invocar un falenofalbas que esté removido fusion gate también muy nostálgica para invocar fusiones fusion recycling plant eh, fusión sus sustituto Gold Sarcófagus, también muy buena reimpresión. Y pues bueno, esta es una de las mejores reimpresiones que es Pot of Extravagance. En la receta que vamos a armar la vamos a utilizar bastante porque es prácticamente robar dos cartas. Y Called by the Grave, esta es una carta muy buena. Ahora, actualmente solo está, este, está limitada a una. Y pues Dark Ruler No More, una carta excelente para cuando, te va, eh, cuando vas segundo. Luego viene Scream, Screams of the Branded, Judgment of the Branded, Necrofusion... Pacto to the front, también muy buena. Y pues bueno, también la vamos a usar en nuestra estrategia. Warning point, there can be only one. Este también es un floodgate, prácticamente solo puedes controlar un, un monstruo de cada tipo, la barrera dimensional esta nos, a, nos ayuda contra estrategias ya sea rituales, fusión, sincro, sí, kit, o péndulo, wiking de dragon titanic land de ash dragon este se usa mucho en la estrategia shadow invoked dogmática brigrand de glory dragon y luego está sprint de iron dash dragon albion que también es el branded dragon, nos va a ayudar a invocar monstruos de fusión y bueno ya llegamos a la parte pues de los tokens, pues bueno está primero alba de shrouded ahí albas como tristeando entonces está eclesia también eclesia la exiliada y si se dan cuenta estas dos cartas como que están en el mismo lugar no eh, tanto eclesia como albas están en el mismo lugar debajo de un, es, de, de un esqueleto junto a una fogata entonces muy curioso con este arte y bueno vamos a pasar con el otro token de tribrigada Aquí están, me parece que son, pues bueno, varios de los monstruos de los Tribrigada. Virtuous Vestals. El último que es Aluver el Dogmático. Y Aluver el Dogmático. Aluver es sin duda una de las cartas que con las que podemos reforzar muy bien esta baraja estructurada. Pero actualmente su precio está por las nubes. Así es que seguramente nos esperaremos a una reimpresión. Y bueno, pues ya por último eh, vamos a ver rápidamente este... Tal vez no se va a alcanzar a ver por completo... Pero bueno, aquí están los dos dragones que les comentaba. Es un campo de centro. Perdón, este, un mat de papel. Y pues bueno, también viene, como ya es clásico en, en estos tipos de barajas. Pues algunos combos, ¿no? De, de cómo se puede usar, cómo puedes llegar al, al monstruo jefe. Pues bueno, algunas de los buscadores, las cartas más importantes y todo eso, ¿no? Pues aquí una pequeña historia. Bueno vamos a empezar con los monstruos y vamos a empezar con tres copias de Spring and Skid. Este es importante porque es el principal buscador de lo que es Branded Fusion. Cuando se invoca de forma eh, normal o especial puede agregar una carta magia o trampa que diga Branded. En este caso pues la que más nos va a importar es Branded Fusion. Y pues bueno también tiene otro efecto de que si controlamos una fusión que tenga como material a Fallen of Albas, este se puede invocar de forma especial. Este va a ser nuestro principal buscador y la verdad es que es una versión muy muy este, económica de lo que es eh, Aluver, Jester of Despia, que pues ahora actualmente es una carta de más de mil pesos. Después vamos a llevar tres copias de Keeper of Dragon Magic. Este va a servir un propósito similar a lo que es Guns Kit. Entonces también nos va a servir para buscar a lo que es Branded Fusion y también nos va a poder ayudar a... Invocar ya sea Fallen o Falvas en, en boca abajo en modo de defensa si eh, es que está en el cementerio. Y bueno, en esta ocasión vamos a llevar dos Albion. Este en alguna situación nos va a ayudar a recuperar una magia Branded Fusion desde el cementerio. Y pues, bueno, el principal material de nuestras fusiones que es Fallen o Falvas, que pues la verdad eh, se puede jugar a uno, pero. Eso nos podría meter en algunos problemas si es que nos lo remueven y ya no tenemos manera de regresarlo. La baraja tiene muchas maneras de regresarlo, ya sea la baraja, eh, regresarlo del destierro. Este tiene el efecto de que se puede, ser, fue, puede ser utilizado para fusionar. Para activar ese efecto tenemos que descartar una carta, es decir, eh, lo invocamos al campo, descartamos una carta y hacemos fusión con alguno de los materiales del oponente. Luego pues vamos a llevar también dos copias de eh, mercurier tri tribrigada este nos va a ayudar a negar eh, efectos de monstruos si es que controlamos un, un monstruo de fusión que mencione a Falenofalvas como material y también este es muy importante su efecto de que cuando es este removido Podemos agregar a la mano un monstruo que mencione eh, a Falenofalbas. Y bueno, ya vamos a empezar con las que solo llevamos una copia. Active, Artifact Sight lo vamos a usar sobre todo para tratar de bloquear las invocaciones del de, extra deck del oponente. Y bueno, vamos a llevar eh, dos kaijus. por sobre todo si algún Drytron se quiere pasar de lanza. <risa> O bueno, en general cualquier otro monstruo fuerte, muy, eh, no sé, un negador o algo, eh, no sirve mucho para deshacernos de esos monstruos muy problemáticos. Y bueno, ya pasando a lo que son las hand traps, pues vamos a llevar tres copias de esta que es una de las mejores hand traps del formato, que es Obre and Snow Rabbit. Y bueno, vamos a llevar dos copias de Baylor, que también es muy útil en algunas situaciones. Y pues vamos a pasar a lo que son magias y trampas. En cuanto a Branded Fusion, pues esta es nuestra... Nuestra carta que siempre vamos a tratar de buscar para invocar a las fusiones, pues a, sobre todo a nuestro monstruo jefe. Entonces muy útil y pues vamos a llevar tres. Entonces este nos sirve para fusionar mandando los... Eh, los materiales desde el deck hacia el cementerio y bueno también tiene el otro efecto de que nos bloquea después de que lo activamos nos bloquea a hacer solo invocación por fusión luego vamos a llevar un branded in white que este nos va a ayudar para fusionar utilizando desde me parece que es mano, campo y cementerio también si la utilizamos para, el, para usar el efecto de Fallen o Falvas que Fallen or Falvas tenemos que descartar una carta si descartamos esta se va a setear de, de forma este, inmediata el campo. Y bueno, este Branded Bond. Este nos va, nos va a ayudar a invocar de forma especial a Fallen of Albas. Si es que está removido. Y si también la utilizamos para activar el efecto de Fallen of Albas. Se va a setear. Y vamos a llevar una de este que es Branded Retribution. Eh, esta carta nos va a ayudar. Eh, más bien va a funcionar más o menos como un negador de magias, trampas. O efectos de monstruos que incluyan una invocación especial. Y para eso vamos a regresar un monstruo de fusión. Que controlemos desde el campo o si no dos monstruos de fusión en, en el cementerio que mencionen a Fallen o falbas Los vamos a regresar al deck o el extra deck y también eh, si esta carta está en el cementerio la podemos remover y vamos a seleccionar una carta eh, ya sea magia, trampa, branded en el cementerio y la vamos a agregar a la mano. Entonces esto también nos puede ayudar a recuperar branded fusion. De el cementerio a nuestra mano. Y vamos a llevar una copia de este que es Branded Sword. Y este nos va a permitir invocar mmm, muchos este, tokens. Tantos como un número de cartas de magia o trampa Branded. Que desterremos del cementerio. Y bueno tiene otro efecto de que lo podemos remover del cementerio. Seleccionar uno de los monstruos desterrados. Que sea Fallen o Falvas o que lo mencione. Y agregarlo a la mano. Y bueno vamos a llevar por último esta que es Branded Lost. Que este nos va a ayudar a proteger los monstruos, bueno, a asegurar prácticamente lo que es la invocación por fusión de nuestros monstruos. Eh, ya que no pueden ser este, negados. Y también cuando activamos efectos de monstruos de fusión, el, el oponente no puede activar nada en, en respuesta. Entonces digamos que sirve como Magical Meltdown. Pero en este caso para Branded. Y bueno también tiene otro efecto de que cuando se hace una invocación por fusión. Eh, se, eh, podemos agregar un monstruo. Ya sea Falenofalbas o un monstruo que lo mencione de la baraja a la mano. Entonces eh, también nos ayuda mucho a lo que es la recuperación de recursos. O generación de recursos. Y bueno pues ya vamos a pasar con lo que es más genérico. Eh, nos vamos a ir con 3 Pot of Extravagance. Que es una excelente reimpresión en este set. ...en esta baraja y pues bueno que la vamos a utilizar bastante. Después también tres copias de Dark Ruler No More... ...que también es, es igual para prácticamente... Si, ...si ya nos dejaron un campo establecido muy complicado... Eh, ...por ejemplo Drytron... <risa> ...o no sé Tribrigada eh, cualquier no sé incluso Sword Soul... ...cualquier cualquier campo con estrategias muy basadas en, en efectos de monstruos... ...con esto apagamos todos sus efectos, todas sus negaciones, todas sus interrupciones y eh, el oponente no puede activar monstruos de efectos en respuesta y bueno vamos a, a llevar también Back to the Front para tratar de revivir alguna de nuestras fusiones, monstruos materiales o incluso eh, también a Artifact Site que nos va a ayudar a bloquear esta es la que nos va a ayudar a bloquear las invocaciones especiales del oponente desde el Extra Deck y Gold Sarcófago sobre todo para este de aquí que cuando lo removemos pues bueno ya nos puede ayudar a buscar un monstruo ya sea este no falvas o que lo menciona y por último bueno pues there can be only one called by the grape que bueno es una carta excelente para ir en contra de hand traps bueno en el, en el extra deck vamos a empezar con este que es mirror jade que este va a ser nuestro monstruo jefe cada game que, que usemos branded fusion vamos a tratar de terminar con este monstruo en el campo y la verdad es que es muy poderoso. Es tan poderoso que solo podemos controlar uno de estos en el campo. No podemos tener más de uno. Y bueno, tiene un efecto rápido de que podemos mandar una, una fusión desde el extra deck que mencioné a falvas Para remover un monstruo del, del oponente sin hacerle target. Y cuando este monstruo deja el campo, va a destruir todos los monstruos del oponente al final de la fase. Y bueno, para invocarlo se requiere a lo que es falenofalbas y ya sea un fusión, un synchro, un XYZ o un monstruo Link. Y lo importante de este es también que el monstruo que mandamos desde el Extra, extra Deck nos va a generar cierta ciertos efectos adicionales. Luego vamos a llevar también tres copias de lo que es Lubelion. Entonces, Lubelion lo que nos va a permitir es invocar un monstruo por fusión de nivel 8 o menor. Y eh, para activar su efecto tenemos que descartar una carta cuando este es invocado. Pero para invocar ese monstruo, los materiales de ese monstruo los tenemos que devolver de eh, ya sea de los removidos o del cementerio a la baraja. Bueno, después viene tres copias de Albion. Albion es muy similar a este de aquí, que es el en cuanto a su efecto. Solo que para invocar el monstruo de fusión de nivel 8 o menor, vamos a remover o desterrar los. Eh, ...materiales desde la mano, el campo o el cementerio. Y bueno, este tiene otro efecto muy interesante... ...de que cuando es mandado al cementerio ese turno... ...podemos eh, agregar o colocar una magia o trampa branded... Eh, ...desde el deck. Entonces, este normalmente se manda con al cementerio... ...con el efecto de este. Y bueno, vamos a empezar con esto... ...con eh, sprint de Iron Dash Dragon... Que en realidad es una máquina, <ríe> máquina dragón. Pero bueno, eh, este lo que nos va a hacer es ayudar a, a destruir algunas eh, magias o monstruos que estén en, en la misma columna. Se, una vez por turno se, va, se, va, se puede mover de posición en el campo. Y destruye todas las magias y trampas boca arriba. O bueno, todas las cartas boca arriba que estén en esa misma eh, columna. Tenemos este otro de aquí. Que este cuando está en el campo eh, no puede ser destruido por batalla y eh, cuando lo controles tu oponente no puede seleccionar otros monstruos con efectos este, este gana 100 de ataque por cada nivel de los monstruos que fueron utilizados para invocarlo y tampoco es afectado por los efectos activados de monstruos invocados desde el extra deck y bueno estos tres tienen un efecto muy similar que cuando llegan al cementerio nos van a permitir agregar a la mano o invocar desde el deck un monstruo eh, Fallen of falvas o en este caso de Titanic Land un monstruo dogmática en, para el caso de Brigand es un tribrigada y para Sprint es un monstruo Springans entonces muy bueno este efecto también para el recovery y recuerden que todos estos efectos se pueden activar con eh, si es que los mandamos como costo para el efecto de Mirror Jade bueno ya invocamos nuestro campo ya tenemos aquí nuestra baraja nuestro extra deck y vamos a empezar con los combos de Branded Fusion, que son, pues bueno, es la carta más relevante de esta, de esta baraja estructurada. Entonces vamos a empezar con el combo de una carta. Esta carta va a ser pues Branded Fusion. Vamos a, eh, para empezar este combo, pues la vamos a activar. Vamos a invocar a lo que es este que es Albion. Para invocar a Albion necesitamos un eh, Fallen of Albas y un Monstruo de Luz. Entonces lo tenemos que mandar desde la mano, campo o baraja. Los materiales los tenemos que mandar al cementerio. Entonces en este caso como es un combo de una, de una carta pues los vamos a mandar desde el deck. Entonces vamos a mandar a Fallen of Albas, Aquí está. Al cementerio. Y pues también a Monstruo Luz. En este caso voy a seleccionar cualquiera. Puede ser no sé este, puede ser este, no sé el que sea. En este caso no es muy relevante. Entonces ya mandamos ahí los dos materiales. Ahora sí vamos a invocar por fusión a Albion. Entonces eh, ya una vez que se resolvió Branded Fusion. Pues ya la mandamos al cementerio. Y ahora sí vamos a activar el efecto de Albion. Entonces Albion nos va a permitir invocar un monstruo de eh, nivel 8 o menor. Removiendo los materiales de eh, igual mano, campo o cementerio. Entonces vamos a invocar o tratar de invocar a lo que es Mirror Jade, que es nuestro monstruo jefe. Entonces Mirror Jade nos, nos pide un Falenofalbas y un ya sea fusión, sincro, sí, y o Link. En este caso vamos a enviar un fusión. Entonces eh, Falenofalbas está en cementerio, lo vamos a remover. Y Albion está en campo, igual lo vamos a remover. Y de esta manera va a llegar nuestro Mirror Jade. Nuestro monstruo jefe, entonces ese es el primer combo, es un combo de una sola carta y nos está dejando de inmediato a nuestro monstruo jefe. Ahora hay una variante del combo anterior en la que solo necesitamos Branded Fusion y Back to the Front. Ambas de estas cartas las llevamos a tres copias por lo que esta combinación eh, pues va a ocurrir de forma muy muy cotidiana. Entonces en este combo lo que vamos a hacer es dejar a nuestro monstruo jefe. Y en el próximo turno vamos a bloquear la invocación desde el extra deck del oponente. Entonces vamos a empezar rápidamente por activar Branded Fusion. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que en esta ocasión, bueno vamos a mandar a Falen of Albas Y pues en lugar del de Kaiju que mandamos eh, de luz vamos a mandar a Artifact Sight. Entonces estos dos los vamos a mandar para pues, poder invocar a Lubelion. Lubelion que pide un, un Falenophalbas más un monstruo de luz. Entonces va a llegar y vamos a activar su efecto para invocar a nuestro monstruo jefe que es este de aquí. Entonces vamos a remover a Falenophalbas. Vamos a remover a este Albion. Y pues va a llegar nuestro monstruo jefe. Ahora eh, Back to the Front lo vamos a setear y vamos a ceder turno, en cuanto en cuanto podamos, eh, vamos a activar Back to the Front para revivir a Artifact Sight, entonces Artifact Sight cuando es invocado en el turno del oponente, bloquear las invocaciones especiales desde el Extra Deck durante ese turno, entonces lo dejamos en defensa, activamos su efecto y eh, pues tenemos una eh, interrupción para remover, y tenemos también a, eh, bloqueado al oponente para que no pueda usar su extra deck. En el segundo combo vamos a requerir Branded Fusion y cualquier otra carta. Esta puede ser cualquier carta. Aquí puse un Dark Ruler No More pero en realidad puede ser cualquiera. Y eh, este combo lo vamos a empezar eh, activando Branded Fusion. Y en esta ocasión nos vamos a ir por lubelion lubelion pide un monstruo de oscuridad más un Fallen of Albas. Entonces vamos a mandar los materiales desde el TEC hasta el cementerio. Eh, en este caso, Falenofalvas y pues un monstruo oscuridad. Que aquí estoy igual poniendo cualquiera, ¿no? Eh, que es eh, este caillo. Lo vamos a mandar al cementerio. Y pues bueno, vamos a resolver nuestro Branded Fusion. Llega Albion. Perdón, eh, llega Lubelion. Se va Branded Fusion al cementerio. Ahora... Ya que llegó este Lubelion, vamos a activar su efecto, para activar su efecto necesitamos descartar una carta. Entonces vamos a descartar y vamos a hacer una invocación igual de un monstruo de fusión de nivel 8 o menor desde el extra deck. Pero en esta ocasión en lugar de remover los materiales los vamos a devolver al deck. Entonces vamos a seleccionar nuevamente a Mirror Jade que es nuestro monstruo jefe. Y pues bueno, vamos a devolver tanto a Fallen of Albas. Y lo vamos a devolver al cementerio. Eh, perdón, lo vamos a devolver a la baraja. Y también a este lo vamos a devolver a la baraja. Y ya estaría llegando el eh, Mirror Jade. La diferencia con el combo anterior es donde termina Albas. En esta ocasión eh, Albas termina en el deck. Y esto es importante porque hay algunas recetas que solo llevan un Fallen of Albas. Entonces es importante estar regresando Fallen of Albas al, a la baraja para que si nos sale en algún otro turno o logramos recuperar Branded Fusion lo podamos seguir utilizando ya que Branded Fusion pues normalmente es desde... tenemos que mandar desde el deck mano o campo al cementerio. Si solo tenemos una copia de Fallen of Albas y se queda removida pues bueno eso ya nos va a generar un problema y pues a, en, futu en futuras jugadas pues nos podríamos quedar trabados. Nosotros llevamos dos copias pero bueno también es importante que sepan este, esta posibilidad. Ahora vamos a ver una variación del de combo anterior en el que igual vamos a terminar con Branded Fusion en la mano. Aquí eh, noten que empezamos con dos cartas en mano. Entonces eh, vamos a activar Branded Fusion para eh, seleccionar a eh, Lubelion. Entonces Lubelion pide lo que es Fallen of Albas. Y un monstruo de obscuridad. Y en este caso, en lugar de mandar el Kaiju de obscuridad que mandamos hace, hace rato. Vamos a mandar a Albion. Entonces Albion tiene. Eh, pues vamos. Va, varios efectos interesantes. Pero eh, bueno, ahorita lo vamos a ver. Mm, entonces ya invocamos a Lubelion. Eh, nuestra fusión se va al cementerio y ahora activamos su efecto de Luvellion, descartamos nuestra carta y vamos a seleccionar a Mirror Jade entonces para Mirror Jade vamos a tener que regresar al deck eh, a Falenofalvas y al mismo Luvellion. entonces al resolver el efecto bueno pues vamos a tener allá a nuestro monstruo jefe entonces aquí el paso adicional que vamos a hacer es activar el efecto de Albion. Albion nos va a permitir enviar un Fallen of Albas o una magia o trampa Branded del deck al cementerio. Entonces vamos a usar ese efecto y bueno como la carta la vamos a mandar desde el deck hasta el cementerio este Albion se va a ir al fondo del deck. Entonces vamos a activar el efecto de Albion y vamos a enviar del deck al cementerio a Branded Retribution la mandamos y regresamos a Albion al deck al fondo del deck ahora el efecto de Branded Retribution es que lo podemos remover para recuperar una de nuestras eh, magias o trampas Branded desde el cementerio la podemos agregar a, él, a la mano entonces lo vamos a remover y nos vamos a recuperar a Branded Fusion para el siguiente turno. Bueno, ya que terminamos los combos de Branded Fusion, la bueno, algunos de ellos, vamos a hablar del eh, Mirror Jade. Entonces, ya una vez Mirror Jade está en campo, eh, si es el, nuestro primer turno, pues bueno, vamos a esperar a que el oponente invoque algún monstruo que, que nos pueda hacer algún daño. Y pues vamos a activar su efecto. Para, para activar su efecto tenemos que mandar desde el de extra de un monstruo que mencione a Falenofalvas hacia el cementerio. Entonces aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es Albion. Si mandamos a Albion durante el final del turno vamos a poder eh, agregar desde la baraja a la mano alguna magia eh, o trampa Branded. Entonces eh, por ejemplo si ya tenemos Branded Fusion nos podemos ir por ejemplo por esta de Branded Lost y eh, ya teniendo estas dos, pues bueno, podemos primero activar esta, proteger nuestras invocaciones de fusión o los efectos de nuestras fusiones, o, eh, y bueno, también después de invocar por fusión nos podemos añadir más magias o, eh, no, me parece que es un monstruo, eh, falen o falvas, o algún monstruo que lo mencione. Esa es una opción, la otra es que en lugar de mandar a Albion, pues mandemos a algunos de los otros este, monstruos de aquí. Por ejemplo, este, este o este. Y bueno, estos tienen un efecto muy similar. Cuando se mandan al cementerio pueden invocar de forma especial eh, un monstruo falenofalbas o cualquier otro de, de este tipo. Por ejemplo, este invoca, invoca o añade a la mano un monstruo falenofalbas o un springans este un, hace lo mismo con un Falenofalvas o con un Dogmática. Y este de aquí hace exactamente lo mismo con un monstruo este, Trebrigada. Entonces, bueno, también nos pueden ayudar a, este, pues bueno, a añadir cartas para nuestras siguientes jugadas. Ahora vamos a ver un combo muy similar a los primeros que hicimos. Pero aquí no vamos a terminar con Mirror Jade. Vamos a terminar con un monstruo que va a tener bastante ataque y va a tener cierta protección contra los efectos activados de monstruos invocados del extra deck. Entonces vamos a empezar, para hacer este combo necesitamos Branded Fusion y otra carta. Entonces vamos a empezar por Branded Fusion. Aquí vamos a seleccionar a lo que es Lubelion. Para Lubelion necesitamos a falanofalvas y un monstruo de oscuridad. Entonces en este caso vamos a seleccionar a Albion, vamos a variarlos al cementerio y vamos a invocar a Luvelion. Ahora ya que resolvió vamos a activar su efecto, el efecto de Luvelion, vamos a descartar una carta y en esta ocasión como les dije no vamos a seleccionar a Mirror Jade sino a este de aquí que es eh, Titanic Land de Ash Dragon. Ahora para invocarlo necesitamos eh, devolver a la braja un monstruo falvas. En este caso Albion, cuando está en cementerio, se llama falvas. Entonces vamos a seleccionar a este que es falvas y un monstruo de 2500 o menos de ataque. Que es lo que nos pide este... Perdón, 200, 2500 o más de ataque. Entonces es lo que nos pide este de Titanic Land. Entonces vamos a... Eh, Seleccionar estos dos, estos dos los vamos a devolver a la baraja y hay que poner atención a los niveles, cada uno de estos es nivel 8, entonces juntos suman eh, 16, entonces lo vamos a regresar, este al extra deck y este al deck y vamos a invocar a Titan titaniclant, entonces este tiene el efecto de que va a ganar ataque igual a la suma de los materiales utilizados por 100. Entonces estaría ganando este, 800 por cada monstruo, este, en este caso serían 1600 en total, para tener un ataque de 4100. Entonces es, es un ataque, pues sí, muy muy grande. Y además tiene esta protección de que no es este, afectado por los, por los efectos activados de monstruos invocados desde el extra deck. Entonces... Pues sí, va a ser un monstruo con mucho ataque, con una protección muy buena. Y pues bueno, que además cuando se vaya al cementerio vamos a poder invocar desde el deck un monstruo Fallen Bueno, pues ya vimos algunos combos que eh, utilizamos Branded Fusion. Pero ¿qué sucede si no tenemos a Branded Fusion en el primer turno? Pues bueno, vamos a ver algunas maneras de añadirnos a Branded Fusion. Entonces, una de ellas es utilizando a Spring and kit Esta es, digamos, una versión accesible de Alubert Jester of Despia. Y ahorita vamos a ver, eh, pues, la diferencia, ¿no? Para empezar, si tenemos una fusión que mencione a Falno Falvas, pues, lo podemos invocar de forma especial. Entonces, aquí, partiendo del hecho de que no tenemos Branded Fusion, pues, bueno, no lo vamos a poder invocar de esa manera. Entonces, lo vamos a invocar de forma normal. Cuando lo invocamos de forma normal podemos agregarnos una eh, magia o trampa eh, Branded. Entonces en este caso pues sería Branded Fusion. Ahora aquí termina el efecto de aluber of Des, uh, Jester of Despia. Pero eh, en este caso de Spring Kit, después de que añadimos Branded Fusion pues bueno tenemos que re regresar una carta a el fondo del deck. Eso no lo pide al Uber Jester of Despia. Entonces, eh, pues bueno, digamos que para utilizar su efecto necesitamos una carta más eh, en la mano. ¿Por qué? Porque si no, eh, digamos que solo tenemos a Spring kit lo invocamos de forma normal, activamos su efecto, nos añadimos Branded Fusion, pero para que terminen de resolver su efecto tenemos que regresar una carta de la mano al deck. Entonces, pues bueno, prácticamente no nos sirvió de nada porque pues terminamos sin Branded Fusion, entonces bueno ese, ese es el funcionamiento de esta carta y su principal diferencia con Aluber Jester of Despia y bueno en esta baraja hay otra manera de agregarnos a Branded Fusion y es a través de este Keeper of Dragon Magic este monstruo cuando se invoca de forma normal o de forma especial vamos a descartar una carta y nos va a permitir agregar una ya sea eh, polimerización o fusión. Entonces en realidad este es un buscador de, de incluso nos podría eh, buscar Destiny Fusion o cualquier otra eh, fusión. En este caso pues nos vamos por Branded Fusion y pues eh, eso es todo. Es igual más o menos que Spring Gans Kit. Eh, tenemos que tener una carta adicional para poder activar su efecto y agregarnos a Branded Fusion si no la tenemos y si solo tenemos esta carta y la invocamos de forma normal pues no tenemos cartas en mano no nos vamos a poder añadir a Branded Fusion entonces también esa es la diferencia con al Uber of of Despia que simplemente llega y nos agrega, agrega a Branded Fusion no pide ningún requerimiento ni, ni nada más pero bueno esta es otra otra manera de agregarnos a Branded Fusion este además tiene otro efecto en el que yo puedo revelar un monstruo de mi extra deck y si hay uno de los materiales que están listados en esa fusión en el cementerio pues puedo setear ese monstruo. Entonces eh, en este caso pues todos, todos nuestros monstruos del extra deck mencionan a ah, Fallen of Albas. entonces si por algún motivo está Fallen of Albas en cementerio pues bueno lo podemos este, regresar para acá. Y pues bueno, ya incluso lo podríamos utilizar como eh, material para Branded Fusion. Y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Te pido que si te gustó este video, te suscribas. Si es que te interesa recibir eh, actualizaciones, vamos a estar actualizando esta baraja. La vamos a, a ir eh, incrementando poco a poco y la vamos a también ir a probar a nuestros locales. Entonces, si te interesa, pues bueno, seguir o a lo mejor estás interesado en continuar dándole soporte, metiéndole, invirtiéndole a esta baraja, pues bueno, seguramente aquí vas a encontrar mucha información que será de utilidad. Así es que nos vemos en el próximo yu gi Box.